Ladrona, la, la, la, ladrona Eres una ladrona Me vuelves loco Ladrona, la, la, ladrona La, la, la, la, la, la, la, la It's the pitfall, baby Ladrona, eres una ladrona I will record ladrona Eres una ladrona Nadie te puede comparar Me robaste el corazón Eres una ladrona Eres una ladrona Eres una ladrona no Eres una lo Eres no ladrona Eres ACB, ladrona baby ACB, ACB, Eres una ladrona Eres una ladrona Eres B, A C B, ladrona Eres una ladrona eh, eh, eh, eres una ladrona eh, Eres una ladrona eh, Re mala Me robaste el corazón Me lo destruiste en un pedazo oh, Ah, ah Como ya dije No es fácil amar un rompecabezas De mi pieza que tu corazón Eres una ladrona, ladrona Ladrona, ladrona, ladrona Ladrona No me vuelvas a robar No me robes Diseños. Vamos, vamos, vamos. Hay que ser feliz. Hay que ser feliz. Y disfrutar la pita al máximo. Vamos a estar feliz. Vamos a estar feliz. Vamos a estar feliz. Disfrutemos de este Vamos a ser feliz. Rami se puede. Rami Cosa Vamos a escribir mil versos Para dedicártelos escribo un poema A tu melo lo Diciendo que es mi Ay, No sé qué voy a hacer Para hacerte feliz Toca a feliz. Hay que hacerte feliz Vamos a estar feliz Porque eres aquel Y eres una Partiste en dos, como ya dije es más fácil ganar un rompecabezas de empresa que tu mismo corazón. se el baby a un record